Bernabé, hemos estado recibiendo eh, denuncias, informaciones de una situación que se está dando en San Francisco de Macorís, pero que es un tema a nivel nacional, con el pago de la seguridad social a nivel de tesorería, aspecto administrativo, y esto ha dado como resultado que empleados del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís específicamente, pues han estado fuera de su seguro, algunos nos han informado que tienen meses sin tener acceso a este a esta garantía tan importante que es su seguro médico. ¿Qué es lo que está pasando a nivel gubernamental con la TCS y en el ámbito administrativo? Ponnos en contexto y orientanos y explícanos un poquito para luego entrar de manera puntual. Buenos días, Carolina, Fulvio Yerian y a todos los seguidores del programa de mañana. Este, una aclaración, Carolina, antes sí. de. Yo soy encargado de la oficina provincial de la DIDA aquí en San Francisco Macorís. Sí. La directora es general, es nacional, se llama Carolina Serrata. Para que sí, no, no que su par funcione sí. ¿no? Entonces, eh, Bernabé, la DIDA es la Dirección General de Información y Defensa de Del, los Afiliados. A la Seguridad Social. A la Seguridad Social. Es correcto. En este caso. ¿Cómo la DIDA defiende a los afiliados del ayuntamiento? Este, fíjate, óyeme lo siguiente: la DIDA está para defender a todo el mundo. Si el cualquier afiliado, no me importa en qué institución trabaja o qué empresa trabaja, si va con una reclamación allá y nosotros vemos que tiene derecho, obviamente se le levanta la reclamación. En el caso específico de los trabajadores del ayuntamiento de aquí de San Francisco de Macorís, ellos lo que no tienen es cobertura. Porque desde el mes de febrero el ayuntamiento no estaba pagando la seguridad social. Y obviamente, así no está pagando la seguridad social, la ARS o las ARS no reciben el per cápita, el pago. Por lo tanto, no hay cobertura. Entonces, la ley, en el artículo 203, es específica, la ley 87101 que dice que el empleador que no cumple con su responsabilidad de pagar las cotizaciones correspondientes a la Tesorería de la Seguridad Social, es la responsable de otorgar los beneficios que confiere la propia ley. ¿Y eso no es deducible de, del mismo salario mensual? Es correcto. Directamente. Sí, sí, claro que sí. Pero el empleado, la factura, se la mandan al empleador. Y el empleador es el que tiene que pagar a través de la red bancaria okay. mensualmente. Ya. Entonces, eh, la Tesorería una institución que es única, y una institución que eh, básicamente lo que son los aportes y la cotización y las contribuciones, humanamente no las puede manejar una persona. Es un sistema que hay, una plataforma que hay, que de manera automática que se maneja y todo de plazo. Entonces la tesorería emite la factura después del día 15 de cada mes. Y el empleador tiene hasta los tres primeros días del mes siguiente para que pague la factura. Es decir, la factura de junio, había que pagar antes del 3 de julio. Ya el, el empleador que, que pagó hoy, pagó con atraso. Y no solamente que pagó con atraso, furio amigo televidente, sino que se le cobró un recargo de un 5%. Precisamente por lo que plantea el artículo 203 de la ley. ¿Qué consecuencia tiene el empleador además de eso, de ponérsele un por ciento? Entonces, no, lo que dice la ley, el artículo 203, que él es responsable de otorgar los beneficios que confiere la propia ley. A modo de ejemplo, vamos a ponerte a ti mismo, Furio, que tu esposa pues, de que se una cirugía tú tu empleado del ayuntamiento, el ayuntamiento no paga, esa, esa cirugía cuesta 100 mil pesos, el ayuntamiento tiene que pagarla. O si no, se ven en el, en el tribunal de país porque la prueba te la damos nosotros de que tu empleado no está pagando. Repítame eso, eso otra vez. Ese ejemplo, repito. ese ejemplo. Si el empleador no paga la seguridad social, y tiene más de 60 días de atraso, y un afiliado, en este caso puse la esposa suya, que haya que hacerle una cirugía o un procedimiento, obviamente la se lo va a negar por falta de recibir claro. el pago. Entonces, el artículo 203 dice que el empleador es responsable de otorgar el beneficio que confiere la propia ley, porque tú estás trabajando y te están descontando. Claro. Entonces, si tú vas a tu empleador Le haces la reclamación correspondiente Y si no, tú puedes acudir a los tribunales del país pero Y pa la vida te da la prueba Pero pasa un asunto ¿Ese centro clínico me puede a mí eh, Impedir ese tratamiento? Es lógico, claro que sí Entonces, el paciente se ve afectado Que nos, nos, afectado? Llama, que nos llamaron Perdón, Fulvio, nos llamaron a nosotros Que un empleado del ayuntamiento Nos sí. llamaron al programa en vivo sí, sí, sí, Que sí, el sí. persona, un señor, pues fue a un centro de salud Y le sí, negaron la asistencia sí. Entonces, entonces, ¿a dónde recurrir? Porque con el, con el enfermo ahí acostado en la camilla y esa parte que es una empresa sí, claro. de salud cuando van allá, cuando van dice allá. que no, entonces cuando... ir de ahí a la justicia es como contraproducente Bueno, pero el problema es que tú no vas a dejar morir tu esposa. claro Entonces tú vas a decir, atiéndanla. Y tú vas a hacerle a buscar prestado. Si tienes la casita, la va a hipotecar. va a acudir ayer ya para que te preste los cuartos. ¿Te entiendes? Porque tú tienes que resolver Ahora los gastos bien, incurridos lo tiene que pagar el empleador Tiene, tiene, que, reembol, tiene que reembolsarlo, Bernabé. porque si no tú lo demandas en, la, en el tribunal por daños y perjuicios ya. y la dida te da la prueba porque cuando te dé una certificación de que el empleador no pagó, ya, esa es la prueba que ac acepta el en el tribunal Claro, y entonces eh, por derecho le corresponde al empleador eh, la responsabilidad. Bernabé cuando hablamos de seguridad social, ¿a qué nos estamos refiriendo? Mucha gente quizá no sabe, nos referimos a seguro de salud, ¿a qué más nos estamos refiriendo? No, no, la seguridad social lo que llegó es para proteger a la población do, dominicana. Sí, pero en servicio, por ejemplo, sí, ¿cuáles sí, servicios son? Sí, sí, los, bueno, son tres servicios básicamente. ¿Cuáles? Pensión, salud y riesgo laboral. ¿Pensión? Salud y riesgo laboral. Ciego laboral Sí, hay el seguro el de, seguro de pensión lo maneja la AFP y también el Ministerio de Hacienda. Ese tiene tres componentes, seguro de B, discapacidad y sobrevivencia, que es pensión. Porque cuando una persona está trabajando, tiene, ten, tiene derecho a una pensión cuando cumpla 60 años de edad. Si está deca, discapacitado, se enferma, que no puede trabajar y tiene menos de 60, hay que pensionarlo. Y si fallece a la viuda y a los hijos menores, hay que pensionarlo también. Ese es el renglón pensión. Y salud, es el seguro familiar de salud que para la esposa, el esposo y todos los hijos menores de 18 años y hasta los 21 años sí que están estudiando, y si hay un discapacitado para toda la vida. Bernabé. Y, y el riesgo laboral protege al trabajador durante su jornada de trabajo. Correcto. Eh, nosotros estuvimos hablando eh, con el alcalde que nos llamó acá al espacio y le preguntábamos de qué era lo que se estaba dando en el ayuntamiento que no se había pagado desde varios, hace varios meses. y Él no hablaba de una sentencia que emitió eh, un tribunal que eso es lo que no le permitía el pago. ¿Nos puede explicar un poquito sobre esto y para saber en, en cuál es el estatus que estaría ahora mismo el ayuntamiento, aunque sí Siquio nos dijo el viernes que ya iban a hacer el pago ese mismo día, no sabemos si lo hizo, pero qué fue lo que se, se emitió, cuál fue esa sentencia que no permitía, según el alcalde, pues realizar el pago? Óyeme lo siguiente, en el año 2018, en septiembre específicamente. La Tesorería, El Consejo Nacional de la Seguridad Social emitió una resolución para que todo empleador pagara, cotizara la seguridad social en base al salario mínimo, en base al salario de 10.730 pesos. Independientemente del acuerdo que llegue el trabajador y el empleador en ese momento, para la seguridad social hay que cotizar como si ganara 10.730 pesos. Sí. ¿Por qué razón? Porque resulta que había muchas empresas que tenían trabajadores que los registraban a la Seguridad Social con 2.000 y 3.000 pesos y hasta 1.500 pesos. Para, para y muchos corredores de seguro que estaban también en eso por ahí. Entonces, lo que hizo la Tesorería dice, bueno, independientemente del acuerdo individual que llegue el trabajador y esa empresa eh, para la Seguridad Social es como si ganara salario mínimo de 10.730 pesos y en base a eso te facturan. ¿Por qué razón? Porque si te pasara algo Vamos a suponer falleciera ese trabajador, a la viuda hay que pensionarla en base al salario mínimo. Y, entonces tú no puedes estar cotizando por 2 mil pesos y entonces que la pensión sea en base a 10 mil pesos. Y pagaban menos también, eh, claro, porque la factura menos, disminuía. Porque, óyeme, Carolina, ya me estaba el rejuego. Lo que pasa es que el pago a la seguridad social al, al trabajador le descuentan el 5.91 del salario y el empleador pone el 14.19. Para que lo entendamos más fácil, Furio y Yerjan, si ganara 10 mil pesos ese trabajador, hay que descontarle 591 pesos a él, la empresa, ¿no? Sí. Y la empresa aportar el 14.19 mil 419 pesos, y los 591 pesos dan como 2 mil pesos. Ese es el pago que va a la Seguridad Social, ese es el pago que recibe la TCS, la mitad va para pensión y la mitad va para salud. Entonces, aún así... El fondo de la atención a la, a la salud queda diezmado porque si tú ganas, estás cotizando por mil pesos, dos mil pesos, y la mitad va para el fondo de pensión y la mitad para salud, entonces es muy poco dinero que va porque el per cápita, o sea, pago por cabeza que recibe la ARS en este momento es de 1.167,81 por cada afiliado. Ya, ya, usted tiene su esposa y tiene tres muchachos, son cinco. Oye, si tú ganara cotizaras por dos mil pesos, la RS tiene que recibir cinco veces 1.167,81 para curar a tu familia. Sí. Entonces, a un negocio que le echen 300 pesos y le saquen 5.000 y pico de pesos, no se puede mantener. Esa o es la razón por la cual la, el Consejo Nacional de la Seguridad Social emitió esa resolución y a partir de noviembre de 2018, la tesorería factura a todos los empleadores en base al salario de 10.730 pesos. Tengo entendido que esa es la parte que recurrieron los ayuntamientos entendiendo que no, no podían pagar ese, ese monto, pero bueno, el ayuntamiento es algo particular. Entonces, el ayuntamiento se nutre del, del porciento que la ley le confiere del presupuesto de ley de gasto público para sus operaciones, más lo que ellos recogen. Entonces, esa es otra parte que ellos tienen que investigar, pero la tesorería, este factura en base a los 10.730 ah, es pesos Exacto eh, Bernabé, en caso de que una compañía esté, eh, tenga eh, una tercerización o una empresa tenga una tercerización para hacer una obra X ampliación, lo que sí, sea sí. y ahí los trabajadores no acogen los términos de referencia o, o los protocolos de protección del casco, del arnés de las botas, diferentes cosas, y hay eh, y hay algún riesgo laboral, y hay algún accidente laboral, aún siendo que no cumple, ¿lo cubre también el, el, el, el, el seguro? El seguro de riesgo laboral. Como Porque quiera lo cubre. El, claro que sí. Pero... Eh, eh, pero eh, aún eh, sin ello cumplir. Es, es, es, bueno... La ley esa parte no la plantea, la ley lo que recomienda esa parte es que el, el trabajador tiene que entender que tiene que protegerse y el empleador suministrarlo La ley lo entiende que, que están cumpliendo. Claro, claro, no te puede, igualmente, no te puede, por ejemplo, tú vas para tu trabajo en tu motorcito, que es lo que tiene la mayoría de trabajadores aquí, y tú no tienes licencia de conducir, ni tienes seguro y pasa o, un accidente. O, o, lleva, o no lleva casco. O no lleva casco protector y pasa un accidente. Vamos a poner el eh, que podría llevar casco, pero tú no tienes licencia de conducir. Anteriormente Río eh, eh, Laborado daba la cobertura por eso. Entonces, no, el Consejo emitió una resolución que los beneficios de la seguridad social no pueden estar sujetos a otra ley. Okay. Bernabé, Bernabé, hay muchas lagunas con el tema de la seguridad social No tenemos una sociedad empoderada con estos tema Instituciones como la DIDA, que es la que defiende al asegurado No cuenta con los recursos para llevar esas informaciones Y hacer los trabajos de comunicación pertinentes Para que nosotros como comunicadores Que aún así ves que eh, hay temas que no lo manejamos a profundidad Me imagino que por ejemplo los muchachos están acá Le hablamos de seguridad social Y tal vez conocen muy poco al respecto Quienes nos están mirando también algunas puntualizaciones eh, tan básicas como, antes se entendía que el seguro se le debía de dar al empleado a los tres meses. me Tengo entendido que inmediatamente entra el empleado al día siguiente que se le debe de no, Al mismo día, antes de entrar. Antes de entrar, eso es un dato que el empleador usaba de manera beneficiosa, no que es a los tres meses que se le pone el seguro, no. Otra de las aclaraciones que nos gustaría que breve, bueno, ya será en otra ocasión, el tema de, de los fondos de pensiones cuando se le muere la esposa, cuando se muere la mamá o el papá, ese dinero que hay cientos de, o miles de millones en la seguridad, en, en los fondos de pensiones que no se pueden eh, reclamar o que la gente no conoce. Dinos un poquito a modo de orientación. Eh, a quién Carolina, tú ha hecho como el... 50 preguntas ahí, pero ahorita si te es gusta que, que no, no, no, no me dejaste terminar. Perdón. Con relación al pago de la TCS. Usted me dijo que se recibió una llamada del C sí. alcalde municipal. Mira, independientemente de que se ponga al día con el pago de la seguridad social y los meses atrasados, el mecanismo de funcionamiento de la tesorería no es como yo. Deberle verle 100 pesos ayer ya, los tipos para que se lo lleve y ya le pagué ayer ya, pero ayer ya no lo ha recibido. Porque tú saliste para la capital y viene dentro de una semana. Entonces, a modo de ejemplo, la tesorería tiene plazo. Los empleadores tienen que pagarte el día 3 de cada mes. El día 3 de cada, mes. de cada mes. Entonces, tú puedes pagar en cualquier banco, en la red bancaria. Entonces, hay un banco liquidador cada cierto tiempo porque es una suma monetaria muy fuerte que reciben los bancos. Y un banco es el que le reporta la tesorería. Entonces, todos los bancos tienen que reportarle a ese en el tiempo que le corresponde. De tesorería, del 5 al 7, le informan a la ARS cuánto le van a pagar y por quién le van a pagar. Y del día al 15 es que el, llegue el pago. Entonces, del 15 en adelanto es que se reactiva la cobertura. Tú puedes, tú puedes, vamos a suponer, el 25 del mes pasado ponerte al día. Ese dinero no ha llegado a la, a la RS todavía. Está en camino. Va a llegar día 15. Entonces no es... No es que pa, me pagué y me puse al día. Y como me puse al día, ya tú tienes cobertura. No, tú no tienes cobertura. Hay ARS que cuando tú vas le demuestras que el empleador pagó... Excepcionalmente te da la cobertura a algunas. Wow. Pero hay otras que no te la dan y dicen no, no, que mi dinero llegue. Entonces, si tú a le llevas a la RS... Eh, eh, la nómina donde tú estás registrado yo trabajo con Furio Furio se atrasó por cualquier circunstancia pero ya pagó, Furio tiene que imprimirme a mí, la nómina donde yo soy empleado de él, y la factura, el recibo que pagó en el banco, entonces yo voy al seguro y le digo, mira, ya mi empleador pagó el dinero te va a llegar el día que tú me cobertura ¿por qué no me la da ahora? Y, y lo ideal no sería que exista a, de, eh, a propósito del seguro, un seguro que te permita eh, Solventar, por ejemplo, uno o dos meses en caso de que el empleador se atrase y que eh, eso lo pague el lo empleador. Que la, ley, la, ley, la, ley lo, la ley lo dice. Hay una resolución que dice que el empleador se puede atrasar a 60 días. y después de los 60 días que se ha. Que pues en caso del ayuntamiento o sea, tenía. Que, que <risa> a partir de ahí existe entonces un seguro que entonces la ARS supones ese dinero eh, pero ¿qué es que se supione? supone que no, le dan dos no meses hay, para pago resuelva. tener un seguro no, aparte no, no de no las hay. como que tú tienes un plato de comida para qué va a comprar otro exacto Bernabé. usted no se, se puede ir la de la acá, gente, acá ya gente, para cerrar sí. última preguntita Bernabel. el tema gente, de la garantía de, de, de, de los seguros o de la cobertura con el covid en nuestro país que ha sido un escándalo eh, disgusto porque las aseguradoras no querían cubrir tengo entendido que se llegó a un acuerdo qué sí, nos puede decir al respecto la eh, sí, cobertura, sí. el porcentaje, es no, el mismo, lo, la, la, la RS lo cubra y la RS se lo reportan al Ministerio de Salud Pública, que hace encarga de resolverlo con la RS y salud pública. Pero las pruebas PCR una al año es que cubren. Exactamente, si sí, es lo que dice la resolución. Miren, bueno. eh, Ramón Acá se le pregunta aquí, que una persona con 57 años y 28 de servicio le puede se puede ir con el 100%. Además de que es diabética e hipertensa. Eh, 28 años tiene. Eh, bueno, el problema es que ella tiene 57 años. porque que dijo, verdad? 57 de edad. Entonces, ella no tiene 60. Ella, ella le toca pensión por discapacidad. Y la Comisión Médica Regional es la que va a evaluar y va, va a dar un dictamen para determinar el grado de discapacidad que tiene. Bueno, Bernabé, muchísimas gracias. Y muchas cosas eh, que hay que Y no, lo Bernabé. que me gusta siempre cuando partici participamos en entrevistas con Bernabé es que maneje el tema al dedillo. O sea, sí. conoce a profundidad lo que está haciendo. Ese es su día a día. Muchísimas gracias, Bernabé. Eh, mientras Marcos. tanto, Carolina, ¿dónde pueden recurrir claro. los, los asegurados? Colón 72, frente a la Cruz Roja. Estamos de 8 y media de la mañana a 5 de la tarde. El horario corrido. Ya. Yeah. Al medio lleva más gente que a cualquier otra hora. De 12 12. Calle Colón, número 72, un frente a la Cruz Roja. Un ciudadano eh, informado tiene poder. Eh, pues aproveche los servicios que tiene esta, instit esta institución encargada de defender a los usuarios. Muchísimas gracias, Bernabel Matos. Yerjan.